A cantar con dos austríacos en la montaña. Me encanta cantar, me encanta tocar, me encanta estar acá, me encanta. Dos austríacos en la montaña. yo leyé, y yo leyé, le, yo le le, yo, le, yo, le, yo. Dos o en la montaña, cantan una canción. De repente viene un gato e interrumpe la canción. yo Leyer y yo... Dos hostíacos en la montaña cantan una canción. De repente viene una vaca e interrumpe la canción. ¿Se E interrumpen la canción Yo Yo Mi nombre es Julián, esto es me encanta cantarte, acá abajo tenés muchos más videos. También podés darle a la campanita y acá para suscribirte y que te lleguen las novedades. Y fíjate todos los videos que te dejo con novedades, canciones. Mandáselas a un maestro, un profe, un aseño, a un amigo que le interesen. Y esto ha sido todo. Nos vamos viendo la semana que viene.